Ni algo me alegue mucho Ya fue cuando Ahí ahí dos días, ahí dos días estamos todo bien. Me intenté viendo la novela dos días y día no, final, algo que ver, pero no, ya no puede. Ni No y papi ¡Ah! ah yeah, unos muertos, con los iguales, siempre igual, siempre lo mismo! Sí, que sí. Hoy a ¡La ¿Le no? de ¿Y yo qué? ¿Y tú qué y yo me te cuentas? ¡Qué enrollado, loco! ¿Y la vida de soltero y yo qué? ¿Cómo te vas? Hostia, es verdad, tío. Mi mujer me ha dejado. Yo todo el día pidiendo cosas, hablando solo. Estoy perdiendo la cabeza.